y entonces, claro, si no tuvieran unos horarios, pues eh, produciría perjuicios para, para, lo, para, para esos bloques cercanos. Pero si quiere, lo que podemos establecer es que, eh, bueno, pues que se proceda al acondicionamiento, eh, con acotamiento de los accesos, o, o, e aumentar la vigilancia y, en su caso, en caso de que esto no fuese, no fuese operativo, pues ya se establecieran horarios de apertura y cierre. Y fundamentalmente, bueno, yo lo que no entiendo es la posición del alcalde, porque en el suplico de la, de la moción está muy claro lo que se pide. Ahí no se pide nada de que se de, que, de que se... de algo que ya se haya hecho. Ahí no se pide nada de que se mejore lo que es la, los vertidos, porque ya está hecho. En la moción, en el suplico de la moción, se dice muy claro que se implante el equipamiento necesario. Nada más, nada más que se implante el equipamiento necesario. entonces usted que debería hacer por una pregunta. Pero es que, miren ustedes, nosotros estamos hartos de hacer preguntas y ustedes lo van postegando en el tiempo y es un momento también de presentar una moción y de que se, que se debata en el Pleno la situación actual y que la ciudadanía vea qué se está haciendo o no se está haciendo. Porque eh, por preguntas pues nos podemos encajar perfectamente otra vez en 2023 y en 2023 dirán de nuevo que ya próximamente se va, se va, se va a ejecutar. Ustedes son el, el, el, gobierno, el gobierno del eterno estudiante, siempre están estudiando, siempre están estudiando cuando van a llegar los exámenes, que son las elecciones, se ponen un poquito para que parezca que aquello va haciendo, pero después vuelven a estudiar. Y eh, eh, lo digo, bueno, pues porque aquí está su programa electoral, el programa electoral de 2015. Y esto no es porque yo quiera, sino aquí ustedes prometieron al pueblo de Coim, lo prometieron también en 2011, lleva ya nueve años y yo todavía el complejo polideportivo de los Montecillos no sé dónde está. El parque lineal de mil metros tampoco es realidad, el campo de tiro y de caza tampoco, la pista de motocross tampoco, el albergue juvenil, la ciudad del cine, eh, la escuela de hostelería en El Palomar, ese largo etcétera de promesas que eh, todavía no se han ejecutado. Y para eso estamos en la oposición, para hacer el control del gobierno, aunque a usted no le guste, y para reivindicar aquello que ustedes han comprometido con el pueblo de Cohen. Por tanto, yo le agradezco el apoyo a los grupos que, que han manifestado que votarán a favor y eh, bueno, pues aunque voten aunque vote en contra esperemos, porque realmente esto que beneficia a los vecinos y de Queen, esperemos que más pronto que tarde esto sea una realidad y ya no tengamos que preguntarle y molestarle a usted en el pleno. Gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. Señor Pierce A favor. Señor González. A favor. Señor Macías. A favor. Señora Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Guzmán. Señor Guzmán. A favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. Por favor. Por el Partido Popular, eh, yo voto en contra. Señora Luque. En contra. Señor eh, Ortega. En contra. Señora Santos. En contra. Señor González. En contra. Señor, señora López. En contra. Señor Vázquez. En contra. Señor Jiménez. En contra. Señor Lucena. En contra. Señor González. En contra. Señora Sedeño. En contra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, votan a favor el Grupo Socialista, adelante con Yondolucía por y sí, Ciudadanos y en contra el Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción con número de registro de entrada 938 presentada por el Grupo Socialista y constituido el mantenimiento de la renta mínima de inclusión social sin recortes complementando y mejorando el ingreso mínimo vital. Tiene la palabra el señor Rojas. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿no? sí. sí, sí. Paso a la lectura de, de la misma. El 1 de junio de 2020 nacía en España un nuevo derecho por la publicación del Real Decreto de Ley 20-2020, de 29 de mayo, en el que se establece el ingreso mínimo vital, lo que supone un avance importantísimo para nuestro estado de bienestar y una de las leyes más importantes de este país en materia social, junto a la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El ingreso mínimo vital tiene como objetivo, general la eh, como objetivo general la reducción de la pobreza, en particular la pobreza más extrema, asegurando a toda la ciudadanía un nivel mínimo de renta, con independencia del lugar de residencia, dado que se trata de una prestación que queda incluida dentro de la acción protectora de la seguridad social como prestación económica en su modalidad no contributiva. Afirma la exposición de motivos del mencionado Real Decreto que el ingreso mínimo vital se configura como una prestación suelo, dado que es compatible con las prestaciones autonómicas que puedan existir en contexto de rentas mínimas. Así, que en el cómputo de ingreso quedan expresamente excluidas las prestaciones autonómicas. Se pretende, pues, permitir a las comunidades autónomas adaptar su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de cada territorio. De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital respeta el principio de autonomía política, permite a las comunidades autónomas modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio al tiempo que preservar su papel como última red de protección asistencial. En Andalucía, el Estatuto de Autonomía reconoce en su artículo 23.2 el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos. A través del, del decreto ley 3/2017 se reguló la renta mínima de inserción social en Andalucía y que tenía por objeto regular la prestación económica orientada a la reducción de la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social, incorporando un itinerario un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral. La Junta de Andalucía ha publicado que a partir del lunes 15 de junio se deja de tramitar la renta mínima de inclusión social, pretendiendo que sean los ayuntamientos los que informen a la familia y paren las solicitudes y recomiendan que la información facilitada a las personas interesadas se priorice la solicitud del ingreso mínimo vital supeditando las solicitudes de la renta mínima de inserción social en Andalucía a aquellos supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del ingreso mínimo vital o supuestos en los que claramente la normativa no permite el acceso. Por todo esto, la Junta de Andalucía debe dar marcha atrás en una medida que supone acabar con el espíritu de la renta mínima andaluza, pese a que se trata de un derecho ciudadano en la comunidad reconocido por ley y por el propio estatuto de autonomía. Así como cooperar con las entidades locales, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se realicen los informes técnicos y jurídicos y cambios normativos necesarios que permitan que la renta mínima complemente y mejore las condiciones de lucha contra la exclusión social, que amplíen los derechos de la ciudadanía al ingreso mínimo vital y mejore las condiciones de acceso al mismo de la ciudadanía andaluza sin recortes en derechos ni en presupuesto porque el objetivo último siempre debe ser atender a personas a, las, a más personas con mejores derechos y prestaciones y no generar miedo desconfianza o inquietud por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone la adopción de los siguientes acuerdos. Que el Pleno del Ayuntamiento se muestre favorable a colaborar en la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital gestionado a través del sistema de seguridad social. Que el Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a mantener y no recortar la financiación de la renta mínima, complementando la atención a la ciudadanía con más y mejores prestaciones económicas, ya que el ingreso mínimo vital se configura como una prestación suelo compatible con las prestaciones autonómicas. Adaptar la acción protectora de la renta mínima para adecuarla a las peculiaridades de nuestro territorio, contando con la colaboración y la aportación de las entidades locales a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. No paralizar, suspender, derogar o no tramitar expedientes que garanticen prestaciones económicas y derechos a la población más vulnerable, con el objetivo de garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo y promover su inclusión e integración, mantener la financiación para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima y de inserción social y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues con la moción, fundamentalmente, lo que pretendemos es que esa, esa, ese ingreso mínimo vital que ha sido recientemente aprobado por el Gobierno central no suponga en la práctica pues una disminución de la, de la protección que venía dando la renta mínima. Como bien se dice en la moción, el ingreso mínimo vital es eh, regulado totalmente, se trata de una prestación suelo, que es perfectamente compatible con la renta mínima que en el caso de Andalucía pues existe, existe regulada. Y por ello, lo que pedimos a la Junta de Andalucía es que eh, se siga adelante con esa renta mínima, que no se aparque y de esta manera, bueno, pues esta acción protectora pueda llegar mejor a los vecinos y vecinas que tengan necesidad de ello. Nada más. Señora Macías. El ingreso mínimo vital, la verdad, es que ha sido un gran paso en la justicia social de este país, destinada a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión de muchas personas que viven solas o que están integradas en unidades familiares que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus neces necesidades básicas. Es una lucha contra la desigualdad, pero es que, consecuentemente, es una forma de estimular la economía de nuestro país. Su objetivo fundamental es dar las condiciones mínimas para tener una vida digna, es decir, ese suelo mínimo, del que no se puede pasar para asegurar esas condiciones mínimas. Es cierto que el día 9 de junio, el director de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía remitía una carta donde instaba a la ciudadanía a pedir la renta mínima de inserción social solamente en aquellos casos en los que se denegara el ingreso mínimo vital, así como que no se iban a tramitar las peticiones hasta que no se tuviera la resolución de la ayuda estatal. La base de este problema radica en el Decreto Ley 3 de 2017, de 19 de diciembre, que establece que la renta de inserción social tiene carácter subsidiario con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no contributivo, así como a cualquier régimen o sistema público o privado de protección social o de análoga naturaleza. Por tanto, este decreto incompatibiliza la renta mínima de inserción social, de inclusión social perdón, con el ingreso mínimo eh, vital. Sin embargo, puesto que el ingreso mínimo vital se establece como compatible con la renta mínima de las comunidades autónomas, fijando ese suelo común a partir del cual las comunidades podrán complementar los ingresos según consideren oportuno se abre la puerta a la Junta de Andalucía para que realice los cambios legislativos necesarios para permitir la compatibilidad de ambas prestaciones. Nuestro voto va a ser a favor. Sabemos que la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Rocío Ruiz, ha declarado recientemente que ya están trabajando en el decreto ley que permita esa compatibilidad, así que eh, este acuerdo en pleno busca mostrar el posicionamiento y la presión a llevar a cabo esos cambios legislativos pues, con la mayor premura posible y frenar los efectos devastadores que esta crisis económica está teniendo en muchas de las familias andaluzas. Y ya no solo solucionar ese escollo legislativo, sino agilizar los procesos burocráticos y facilitar los procedimientos para que no ocurra como previamente que muchas familias quedaban desamparadas por la dificultad que tenían al, al acceder a dicha renta. <coughs> Sí, muchas gracias. Bueno, mi voto será en contra en este punto. Este se ha intentado el tema del ingreso, el tema del ingreso mínimo vital. Uh, se han hecho experimentos en varios países, como Finlandia, que, que, que, han, que han publicado uh, digamos, a principios de este en mayo creo que fue. Uh, y efectivamente ayuda a mejorar lo que es la calidad de vida de las rentas más pobres. El problema del ingreso mínimo vital, eh, y ya lo han señalado también varios expertos en este, en este tema, es que no se puede vincular del trabajo, del, de, de, de, de, de, de, de, de un buen trabajo. ¿eh? Porque efectivamente para muchas personas que, que se conforman con, esa, con, esa, con ese ingreso mínimo vital, pues dejarán de acceder al mercado. Con lo cual no sirve para salir, para este tipo de personas, no sirve para salir de la pobreza. La pobreza solamente, la pobreza solamente se sale con un trabajo. Uh, obviamente ya hay uh, muchas uh, iniciativas, digamos, hay, que, hay que ayudar, hay que ser socialmente correcto. lo que no hay que hacer es digamos, incentivar incluso a, a aquellas personas, no lo digo todas, que están en el umbral de la pobreza, pero las personas en el umbral de la pobreza, que, no, que, que, que se conformen con este eh, eh, ingreso mínimo vital y no se esfuercen para buscar un trabajo. Con lo cual, eh, no me mucho mucho, votaré en contra. Gracias. Señor González. Sí, nosotros vemos que es una, una medida que en cierta manera estaba... Viene a, a dar valor a, a, a esas necesidades básicas de personas que lo están pasando mal y que no han tenido una fortuna de, de, de vivir unas condiciones básicas y positivas, mínimas, por, por cualquier cuestión, por cuestiones de, de, de familia o por cuestiones de enfermedad. Y entendemos que es una medida que en una sociedad... Mmm, normal debe, debe contemplarse nosotros estamos conformes con ello por tanto vamos a votar a favor muy bien, muchas gracias bueno es curioso eh, se quiere echar ahora a la, la Junta Andocía la culpa de algo que la única responsabilidad recae sobre el gobierno central y recae sobre el gobierno central por una simple sencilla razón y es porque en ningún momento el gobierno central ha negociado absolutamente nada con las comunidades autónomas bueno excepto las catalanas y, sobre todo, la Navarra y la Vasca, que, que, efectivamente, le han dejado a ellos, de manera unilateral, que gestionen el ingreso mínimo vital. A la Junta de Andalucía no nos ha permitido tener esa autonomía. Yo creo que el señor González quizá, además, se tenía que replantear el voto, puesto que atenta contra la autonomía que tenemos los, los andaluces. Pero, realmente, el problema es que, claro, no se ha negociado, se ha implantado una ley que es muy similar a la que ya teníamos en Andalucía, como la renta mínima, por no decir igual, y se ha implantado, claro, y es una ley que tiene carácter nacional, que está por encima de la ley andaluza y que por lo tanto es incompatible la ley andaluza. Y ahora hay que cambiar la ley andaluza para intentar acomodarla a la realidad. Pero hay algo con lo que estamos totalmente en contra, es que sea complementaria el ingreso mínimo vital con la renta mínima vital. Porque es que como sea complementaria, una persona que está en su casa puede ganar 1.800, 1.900 euros. Es que yo creo que cogemos todo el petate y nos vamos nosotros a nuestra casa, ¿no? Y dejamos de trabajar. Por 1.800 euros, para no hacer nada, yo creo que habrá poca gente que se quede trabajando en su puesto de trabajo. Me voy a mi casa y gano 1.800 euros. ¿Cómo van a ser complementarias las dos? Si por el ingreso mínimo vital se pueden ganar hasta 1.200 euros. Pero es que por la renta mínima se pueden ganar hasta 800 y pico euros. Que te vas dos 2.000 euros al mes. Es una barbaridad. Bueno, sin pensar quién va a pagar eso. Por supuesto los empresarios, subiendo los impuestos. Y si subimos los impuestos los empresarios, pues echarán gente a la calle. Y si le echan a la calle, pues habrá más gente en el ingreso mínimo vital. Y a ver quién va a pagar el ingreso mínimo vital y la renta mínima. Es que es una barbaridad que sean compatibles. Es que al igual que no eran compatibles, el ingreso la renta mínima de la Junta de Andalucía con el subsidio por desempleo. Porque no tenía lógica, porque no se pueden pagar 400 euros porque está desempleado y además sumar los 800 euros por la renta mínima porque te va a 1.200 euros. ¿Qué le decimos a las personas que están trabajando por 1.000 euros al mes? Pues yo es que dejo, día, dejo mi puesto de trabajo, que gano más dinero estando en mi casa. Es que no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa con la renta mínima? Pues que si te estabas cobrando a los 400 euros y te correspondía la renta mínima, digo, el del subsidio por desempleo, y te correspondía la renta mínima, pues al final se te restaba. Y al final no ganaban más de 800 euros. Que creo que para una persona que está en su casa un sueldo más que digno. Más que digno. Sobre todo cuando sale de los fondos públicos. Sobre todo cuando sale de los fondos públicos. Y del impuesto de todos los ciudadanos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que no sean compatibles. Tienen que, que suplementarse una a la otra, pero que no se sumen las dos. Por eso, y después aquí hacen una serie de apreciaciones, como no parar o suspender, no se ha parado en absoluto. Lo que pasa que es lógico, desde los servicios sociales, se mira, ¿te corresponde el ingreso mínimo vital? Pues, evidentemente, no te, no te transmite la renta mínima, pero es que es lógico, porque ya va a ganar mil euros. También quiere que te transmite la renta mínima y te lleve 800 más. Es una barbaridad. Aparte, que legalmente a de hoy no se puede tampoco. Pero es que es una barbaridad. Porque ya si lo sumo al subsidio por desempleo, me llevo 3.000 euros por estar en mi casa. Es que estamos locos, ¿no? ¿Quién paga esto? Es que al final, es que estamos hablando de lo público, pero es que vamos a quedarnos sin pensiones, nos vamos a quedar sin seguridad social, sin educación pública, sin nada. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? Es que el dinero, la matemática es una ciencia exacta. Es que la hucha, esto no es una máquina de hacer dinero. Es que esto es que no tiene sentido. Es que muchas veces yo creo que tenemos que poner los pies en el suelo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, que no sean compatibles, totalmente de acuerdo. Igual que estoy totalmente de acuerdo que la Administración Pública tiene que ayudar a las personas que lo están pasando más. Pero creo que una ayuda de 1.000, 1.200 euros es más que suficiente, más que suficiente, para que no se complementen las dos. Aún así, la Junta de Andalucía me consta que está tramitando a ver de qué manera no haya a nadie que se quede sin ninguna de las dos, por supuesto. Y, de hecho, la renta mínima no se ha parado. Y lo pueden hablar con la jefa del servicio de servicios sociales de que no se ha parado. Pero, efectivamente, puesto a darle la, la renta mínima, le den un ingreso vital porque es una cantidad un poco superior. Pero los criterios son exactamente los mismos. Por lo tanto, yo veo que, que es totalmente lógico lo que se está haciendo ahora mismo y, por lo tanto, estamos totalmente en contra de esta, de esta moción. Señor Rojas. Yo veo que usted se contradice en su argumentación. Por una parte, dice que usted no ve, no ve coherente que sean compatibles, y por otra parte, dice que la Junta de Andalucía está haciendo los cambios oportunos para que sea compatible. Y bueno, igual que su igual que su, su grupo en el Congreso ha votado a favor del ingreso mínimo vital y realmente lo que se desprende de su intervención y de la ciudadanos es que ustedes están completamente en contra de este ingreso mínimo vital, aunque hayan votado a favor de cara a la, a la galería. Y mire usted, es eh, lamentable que una persona siendo alcalde diga que cualquier persona se vaya a su casa y va a cobrar 2.000 euros es que yo creo que usted ni siquiera se ha leído eh, la regulación del ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital se tiene en cuenta el patrimonio, y la verdad es que es bastante limitado Es decir, aunque usted se fuera a su casa, aunque yo fuera a mi casa, eh, difícilmente cobrar el ingreso mínimo vital. Y esos 1.200 euros eh, tampoco es así, es decir, el tope máximo es 1.015 euros, y tiene que ser en el caso de una familia numerosa, es decir, dos adultos, y tres o más menores. Por tanto, tampoco ni usted ni yo, si no fuéramos, cobraríamos eso. No debemos ese mensaje a la ciudadanía porque es un mensaje erróneo. No es verdad que eso sea así, no es tan fácil acceder y realmente eh, esto está para personas que lo están pasando mal y que necesitan esa protección de las administraciones. ¿Quién va a pagar esto? Pues los mismos que pagaron los rescates a los bancos. El importe de rescatar a los bancos fue mucho superior al del ingreso mínimo vital y lo pagamos todos los españoles. Aquí se ha decidido rescatar a personas en lugar de rescatar a banco y creo que ya era el momento de que se eh, hiciese. Por tanto, eh, bueno, de su argumentación, más que la museo, lo que se ve es que están en contra de este ingreso mínimo vital. Yo lo respeto, pero eh, no lo comparto. Nada más. Señor González. Hay personas, eh, gracias, hay personas que... Que, que dentro de, de, de la autonomía de esa de Andalucía que ustedes han manifestado que yo tendría que votar en, en contra de esto porque va en contra de auto del principio de autonomía hay personas que incluso han hecho huelga de hambre para poder para pedir la renta básica o sea, la renta mínima hay personas que han que, han, que creían en esta figura tanto que incluso han hecho huelga de hambre delante del Congreso, delante de la Junta de Andalucía y, y yo creo que, que se merecen un respeto y no podemos hacer de, demagogia de este tema. No podemos hacer demagogia de este tema. Hay personas que por su condición social, porque han nacido en una familia desestructurada, por, por millones de motivos, que no tienen acceso a un puesto de trabajo porque no tienen la, la, la, la formación necesaria no han podido tener acceso. Y a eso va destinado esta renta, a esas personas que por, por sus circunstancias personales de enfermedad, etcétera, y por su renta eh, mínima, por, por debajo del nivel de la pobreza, que quiero recordarle al señor alcalde que, que, el, que la Junta de Andalucía, donde ya llevan gobernando mmm, más de un año, o prácticamente un año, eh, seguimos a la cola en cuanto, y los números más altos en cuanto a nivel de la pobreza. Por tanto, esto va dirigido a esas personas que no, que no tienen acceso a, eso, a esos recursos mínimos. Y tendrán que cumplir una serie de requisitos. Y es un derecho casi, le diría, universal, casi de declaración de derechos humanos, de que las personas puedan vivir dignamente. Como si, esto es como lo que se aprobó re, respecto a, a la, a la, al tema energético mínimo. Pues a eso va dirigido. Nos gustaría un mundo ideal donde no existieran esas desigualdades intrínseca en el sistema que tenemos, un sistema capitalista, pero existen esas desigualdades y tenemos que compensar esas desigualdades. Por supuesto que habrá picaresca, para eso habrá que controlar, pero lo que no se puede decir que esto es un chollo, que esto no van a trabajar a la gente, para nada. La persona eso estará asociado a apuntarse a una, zona, una, zona, una serie de trabajos y que tendrán que realizar y tener unos requisitos. Por tanto... Lo que vengo a decir es que este es el espíritu de esta, de esta renta lo compartimos y vamos a votar a favor. Señor Macías. Sí, bueno, de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, que creo que no se entiende muy bien eh, cómo funcionan estas eh, ayudas. Complementar, como bien su nombre indica, es complementar hasta el tope que el ingreso mínimo vital establece no sumar las dos. Como ha explicado el compañero Salvador, nadie va a cobrar 2.800 1800 euros más por no hacer nada. Y podríamos entrar a discutir si estamos incentivando el crecimiento personal o no con las ayudas, eh, cuál es la raíz del problema, pero lo que está claro es que no discutiríamos de esto si se cumpliese la Constitución y todo el mundo tuviese un trabajo digno. Es muy fácil criticar las ayudas desde nuestra posición acomodada, y gracias a esa posición acomodada, creo que nadie de nosotros dejaría nuestra, nuestro trabajo para vivir cómodamente con mil euros. Yo creo que estas ayudas eh, solo buscan que todos vivamos dignamente y establecer un suelo a partir del cual ninguna persona eh, debería vivir. Señor Pirce, No, yo ya no tengo nada, nada que decir. Eh, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que a lo mejor no me he explicado bien, o no me han entendido. Vuelvo a repetir. ¿Estoy totalmente de acuerdo de que reciban ayuda a las personas que lo están pasando mal? Por supuesto. Y la renta mínima, por ejemplo, establece una serie de condiciones para seguir ganando. Eso, por ejemplo, 800 euros por parte de la Junta de Andalucía, en este caso, eh, con un año, pero a otros más si la situación se mantiene. Eh, varía desde los 400 a los 800 euros, pero además, esa persona que está... ...cobrando ese dinero... ...tiene que estar, como lógico, apuntada en el desempleo... ...tiene que asistir a, al seguimiento de una orientadora... ...para que pueda acceder a un puesto de trabajo... ...tiene que acreditar que está llevando a los niños del colegio... ...al colegio y que lleva una vida relativamente... Eh, ...ordenada, puesto que es obligatorio... ...y todo está orientado a la reinserción social... ...y estamos totalmente de acuerdo... ...y se sigue llevando a cabo en Andalucía... ...el ingreso mínimo vital... El ingreso mínimo vital se supone, pues a ver cuando lo cobra alguien, se supone que van a que el, el, la, la cuantía es superior a la de la renta mínima. Por lo tanto, la renta mínima nunca puede ser complementaria. O sea, es que dice aquí en la moción que tiene, el ingreso mínimo vital tiene que ser como una prestación suelo compatible con las prestaciones autonómicas. Si la prestación autonómica es inferior, ¿cómo va a hacer el ingreso mínimo un suelo? O sea, lo único que se puede entender de aquí es que se suman las dos, porque no tiene sentido. Y por eso lo que dice, no, el ingreso mínimo vital, que es una cuantía superior, superior a la renta mínima. Si se asería, En todo caso, la ley tenían que haberla hecho al revés. Pero claro, vuelvo a repetir, no ha habido diálogo del gobierno central con las comunidades autónomas y ahora tenemos ese problema. En absoluto estoy diciendo que se les regale el dinero, por lo tanto, por, por, evidentemente tienen que hacer algo las personas que están cobrando, pero evidentemente tienen que trabajar por la reinserción laboral y estamos totalmente de acuerdo que se les ayude. Totalmente de acuerdo. Ni cómoda ni no cómoda en nuestra situación. Estamos totalmente de acuerdo y trabajamos para ayudar a todas aquellas personas. Pero lo que no se puede pretender, y como se entienden en estas esta moción, es que sean compatibles, porque me parece una tremenda barbaridad. Lo veo una barbaridad. Aparte que no se puede pagar esto. Eso no se puede pagar. Y después, por otro lado... Dice que mantener la Junta de Andalucía, pero es que en ningún momento la recorta la Junta de Andalucía, ni los créditos se han recortado. En ningún momento. Simplemente, ante dos ayudas, pues se orienta a que cojan las que tienen un mayor, eh, una mayor cuantía, como es normal. Y después, por el, lado, el primer punto con el que tampoco estamos de acuerdo, a media. Porque dice que el pleno ayuntamiento se muestra favorable a colaborar con la puesta en marcha del de su mínimo vital. Sí, estamos de acuerdo. Pero que nos den una partida económica al gobierno central, porque esto es el que invita, invita a comer, pero pagas tú. Yo te invito a comer, pero pagas tú. Esto es lo que está haciendo el gobierno central. Y estamos totalmente en contra de lo que dice el último punto, que la Junta de Andalucía mantenga la financiación para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios. Si es que lo mantiene, lo incrementa. De hecho, para hacer estas ayudas que está dando la Junta de Andalucía, no ha dado financiación para contratar a dos trabajadores sociales. El Gobierno central no nos da un euro. Entonces, si el Gobierno central quiere que colaboremos con el ingreso mínimo vital, que nos dé recursos económicos. Ya estamos cansados los ayuntamientos de que solo un 11% de los ingresos que recibe el Estado lo reciben los ayuntamientos y le pagamos los favores al gobierno y esto no puede ser no puede ser porque esto no se sustenta y por lo tanto vamos a votar en contra a esta moción señor Rojas para cerrar cuando se habla de, de ingreso de, de ingreso suelo es evidentemente porque es la prestación de la que se parte y eh, que se pueda complementar pero es que la moción eh, lo que dice es eh, que se adapte. En ningún momento dice que se que se dice que pague íntegramente una cosa y la otra. Lo que dice es que se mantenga la renta mínima y que se adapte la, la acción de esta renta mínima para adecuarla a, la, a, la, a las peculiaridades. No entiendo muy bien la, la posición. Una cosa, la única cosa con la que estoy de acuerdo con usted, efectivamente, es que primero se debería haber regulado el ingreso mínimo vital y después la renta mínima. Pero es que cuando la renta mínima en Andalucía se reguló en 2017, gobernaban ustedes en España y no tenían la más mínima voluntad de, eh, de, de rescatar a las personas vosotros vuestras prioridades eran otras. Por eso Andalucía se tuvo que ver en la tesitura de crear esta renta mínima de inserción social para dar una salida a las familias vulnerables en Andalucía. Y posteriormente ha tenido que ser también ahora el Partido Socialista, junto con Unidas Podemos, la que establezca el ingreso mínimo vital en todo el territorio nacional. Y evidentemente habrá que adaptar una norma con otra, pero que esto no suponga eh, recortar o eliminar esa acción protectora que ya hacía la renta mínima en la comunidad autónoma bajo el pretexto, bueno, que usted ha lanzado, que cualquiera en su casa va a cobrar 2.500 euros. Si es la renta mínima de inserción social en Andalucía para cobrar el tope máximo, que son esos 779 euros, tiene que ser una familia compuesta de 8 personas y 3 de ellas menores. Es decir, que no es tan fácil, no es tan fácil acceder a ella, lo mismo que ocurre con la, con la otra, pero queda muy bonito eso de decir, ah yo me voy a mi casa y ya está, y desprestigiamos, y no valoramos eh, bueno, pues la protección de las personas más necesitadas. Realmente, si, si usted viese las personas, yo por lo menos en mi tema en mi ámbito profesional, las personas que vienen a preguntar, realmente las personas que vienen a preguntar por estas prestaciones sus situaciones, eh, le diría yo que, que, que deja mucho que desear, eh, incluso familias mayores, eh, abuelos que con sus pensiones, algunas no contributivas, tienen que echar adelante a las a la familias. Por tanto, vamos a tener un poquito de alturas de mira y eh, vamos a hacer que de una vez por todas eh, bueno, pues la población la población española en general y, como no, la andaluza tenga cubierto sus mínimas necesidades. Muchas gracias a los grupos que a los grupos que van a votar a favor y, bueno, a los que no van a votar a favor tampoco me esperaba sinceramente otra cosa, porque, bueno, va en vuestra, en vuestra filosofía y eh, lo que sí es que cuando hablamos de... Antes hablaba el señor alcalde de que, bueno, se había cambiado el logo porque había que cambiar la imagen de la Junta de Andalucía. Pues la, la imagen de las instituciones se cambia con políticas, con políticas como esta eh, aceptándose a los ciudadanos y no con un lobito. Nada más. Gracias. Muy muchas gracias. Eh, señor Pils, votaciones. Uh, en contra Andalucía por sí, señor González a favor señora Macías a favor señora Guzmán a favor señora Jiménez a favor señor Guzmán señor Guzmán No lo escucho. ¿Está el señor Gumbá, o no? Ah, sí, está arriba. Bueno, lo estoy viendo ya arriba. Señor Gumbá, no, el micrófono. Espera, yo se lo, creo que se lo puedo hacer. Ahora, ¿A ahora. favor? Ahora. Sí. Eh, señora Jiménez. A favor. Señor Méndez. A favor. Señora González. A favor. Señor Rojas. A favor.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 Pues eh, a favor Grupo Andalucía por silla sí, adelante con el Partido Socialista y en contra los Grupos Ciudadanos y, y el Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción, con número de registro de entrada 939, su, presentado por el Grupo Socialista y su título de tarjeta monedero. Tiene la palabra... Señor Rojas. Sí, gracias. Paso a la lectura... Eh, estamos viviendo en el conjunto de España un incremento de la desigualdad y la exclusión social tras la situación provocada por la pandemia del COVID-19. En esta situación, por parte del Gobierno andaluz, ha anunciado medidas que, de no cambiar la forma en la que inicialmente se han, se han definido, supondrán un modelo equivocado y perverso en la atención social. Nos referimos concretamente a la denominada tarjeta monedero por un importe de 18 millones de euros para la adquisición de comida de una lista establecida en supermercado a través de Cruz Roja. Esto supone… Atribuir potestades públicas reservadas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía a los trabajadores y trabajadoras sociales, profesionales, de referencia de los servicios sociales comunitarios, mediante la emisión del correspondiente informe social. Este modelo de intervención social de espalda a los servicios ya puestos en marcha por la inmensa unanimidad de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, que ya disponen de similares recursos, además de no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que a través de diversos preceptos establece la universalidad en el acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas, además de incumplir la Ley de Voluntariado de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado tampoco podrán sustituir a las administraciones públicas en el desarrollo de sus funciones o en la prestación de servicios públicos. Estos hechos han sido denunciados por el Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social, que ha calificado esta iniciativa como programas que atentan contra la dignidad de la ciudadanía en base a que puedan significar riesgos de estigmatizar, colectivización o lesión de su dignidad para personas y o familias o colectivos destinatarios. Y también ha sido denunciado por los sindicatos UGT y comisiones obreras. Presupone además que la ciudadanía pueda llegar a duplicar prestaciones al proponer que haya dos sistemas, uno público y otro privado, atendiendo las mismas necesidades cuando es la propia Administración autonómica quien cree necesariamente ese sistema dual. Este programa rompe el principio consagrado en la ley de única puerta de entrada al sistema de público de servicios sociales y destina recursos públicos a financiar una red paralela de atención que además no tiene implantación en todo el territorio. Se destina en fondo a la contratación de personal a una entidad privada y, por otro lado, se requiere a la propia Administración local la emisión de informes en una absoluta alteración de la normalidad institucional en la que es una entidad privada la que informa y requiere a la corporación, a la corporación pública. Con este sistema, solo se consigue encarecer y retrasar la atención, desvirtuando la universalidad y garantía de la misma. No compartimos ni entendemos la forma ni el fondo de esta decisión del Gobierno andaluz, porque supone una falta de diálogo y lealtad con los ayuntamientos y diputaciones y una manera de externalizar los servicios sociales comunitarios. Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Coín, exigimos que se a los servicios sociales municipales el lugar que merecen, más y más cuando en esta pandemia están demostrando su esfuerzo, profesionalidad, eficacia y capacidad en la atención a miles de andaluces y andaluzas a diario. Del mismo modo, destacamos la labor imprescindible de las ONG durante la gestión de la crisis social y sanitaria a raíz del COVID-19. No obstante, esto no puede justificar que se cuestione la autonomía local y se excluyan de determinadas gestiones ayuntamientos y profesionales de servicios sociales. Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Coín inste al Gobierno de la Junta de Andalucía a retirar y reformular el proyecto Tarjeta Monedero a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente a los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideran más rápidas y adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del sistema público de servicios sociales para la adecuada cobertura de las necesidades, sin menoscabar los derechos, la dignidad y privacidad de las personas. Reforzar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar a través de una distribución extraordinaria de crédito entre ayuntamientos de municipios de población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para la contratación de profesionales que trabajen en los servicios sociales comunitarios. Garantizar en cumplimiento de la ley de servicios sociales y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones a través de los y las profesionales del sistema público de servicios sociales atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a través de dichos servicios sociales y organismos competentes de la Junta de Andalucía y de otro lado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues el sentir de esta moción fundamentalmente es la implantación de esta tarjeta monedero que, como bien dice la moción, no solo ha creado buenos rechazo en el ámbito político, sino que incluso el mismo Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social pues, ha manifestado eh, o ha calificado este programa pues como, como inoportuno, ya que eh, es un programa que, eh, bueno, aunque el servicio se va a prestar a través de una ONG, de una entidad, de una entidad digamos, no, no, gubernamental, no gubernamental, pero se va a necesitar eh, la asistencia y, al final, el trabajo de los servicios sociales. Por tanto, se llevan recursos a una organización no gubernamental que tampoco, eh, bueno, que realiza una importante labor, pero es verdad que no está implantada en todo el territorio, al igual que lo pueden estar los propios servicios sociales. Por tanto, entendemos que desde la Administración Pública se debe primar en, lugar, en primer lugar los propios servicios sociales, debe ser lo primero, la atención a través de los servicios sociales, y en todo caso, una vez hecha atención primaria de los servicios sociales, pues si el Gobierno lo estimara oportuno, crear una convocatoria en la que, bueno, no solo está ONG, sino que todas las ONG de este tipo pues, puedan estar también a ofrecer este servicio, pero lo que no, lo que no se puede... En primer lugar, eh, primar eh, un sistema que no es el público y hacer además recaer parte de esa obligación y parte de ese trabajo con los informes y tal a eh, los servicios sociales comunitarios. Y sin más, pues agradecer, aprovechar este momento para agradecer a los servicios sociales, especialmente... En el ayuntamiento de Coín, la importante labor que han estado haciendo los trabajadores de servicios sociales, la importante labor que han estado haciendo durante estos meses de pandemia para atender a la población, en nuestro caso, de, del municipio de Coín. Gracias. Eh, señora Macías. Bueno, como bien ha dicho el, el portavoz del Grupo Socialista, la, el programa de Tarjeta Monedero es una ayuda a las familias vulnerables para adquirir productos de primera necesidad, como son alimentación, higiene, limpieza. Nosotras entendemos que la entidad encargada de desarrollar este programa es la Cruz Roja Española y no directamente los servicios sociales municipales, pues por la falta de recursos materiales y humanos que desde hace mucho tiempo sufre este sector. Porque si no, sería mucho más fácil hacerlo sin intermediarios. Sin menospreciar, obviamente, la ayuda que presta una entidad como la Cruz Roja, pero sí que debería ser al revés. Los servicios sociales son los gestores de este programa y la Cruz Roja, en todo caso, ser una colaboradora. Este que analizar las ayudas solo hace dificultar los procesos burocráticos al tener que acudir a diferentes lugares para solicitar las diferentes prestaciones. Además, como se ha comentado, le quita el papel central que deben tener los servicios sociales comunitarios y los y las trabajadores sociales de los municipios. Esta crisis, como ha hecho a nivel sanitario, solo hace poner aún más de manifiesto las deficiencias que tiene el sistema y la poca inversión que desde hace años se le da a los servicios públicos básicos. Por eso nosotras estamos totalmente de acuerdo con el segundo y el tercer punto, como venimos definiendo desde siempre, los servicios sociales son un pilar fundamental de la sociedad y se debe dotar con las partidas necesarias para que sean un servicio de calidad. Y obviamente nunca vamos a decir que no a las ayudas que se destinen a las personas más vulnerables, Mientras que la sociedad y la estructura de la sociedad no permita un empleo digno para todos y unas condiciones básicas de vida. Así que por cuestiones de forma, eh, puesto que estamos de acuerdo en que la, tar la tarjeta monedero es una ayuda totalmente necesaria, más que retirar, con lo cual, eh, con lo que no estamos de acuerdo, pediría la Junta de Andalucía su reformulación en el sentido que hemos estado comentando previamente. Por eso, para, para evitar eh, confusiones, si no es lo que quiere decir el retirarla, eh, dejar en el primer punto que, de la solicitud solo que se reformule. Gracias. ¿Alguna intervención, señor, señor González? Sí, solamente para, para apuntar el sentido del voto y, y en ese sentido también estamos de acuerdo con lo que se ha dicho por adelante, COIN respecto a retirar, más bien si ese... Si esos proyectos, ya está, ya hay los fondos necesarios para esto, retirarlos sería, sería contraproducente. Más bien, como se ha dicho, reformular y ahí estamos de acuerdo. Aquí realmente, según lo hemos entendido por, esta, por Andalucía por sí, lo que se pretende es hacer de lo, de lo local o de los servicios sociales lo que pretendía la Junta respecto a lo que anteriormente hemos hablado, a lo estatal. ¿no? Que es tener las la competencias para gestionar dicha, dicha, dichas ayudas y dichas... Proyecto de tarjeta Monedel. Por tanto, estamos de acuerdo en esto, eh, al igual que estábamos de acuerdo que sea, se recoja la competencia de la anterior, así que nuestro voto va a ser a favor. Señora Santos. Eh, muchas gracias, eh, alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, la conce las consejeras de Igualdad de Política Social y Conciliación ha informado del inicio del programa de garantía alimentaria para cubrir las necesidades básicas de 26.000 familias andaluzas mediante el sistema de tarjeta monedero. Para ello se ha concedido una subvención excepcional de 17 millones de euros a Currojo, entidad encargada de desarrollar este programa y coordinación con los servicios sociales comunitarios de los municipios de Andalucía. El gobierno andaluz está redoblando esfuerzos para dar respuesta a, la, a las necesidades sociales de los andaluces y andaluzas que han visto empeorada su situación económica y social durante la crisis del coronavirus. La tarjeta monedero tendrá una vigencia de cuatro meses con posibilidad de ampliarse si la crisis persiste. Con ella se podrá adquirir productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de la proximidad. La prescripción de ayuda se hace tras la valoración de la situación de las personas o familia y la emisión del preceptivo informe social por parte de los trabajadores y trabajadoras sociales de nuestro ayuntamiento. Su cuantía va a ser de 150 euros en caso de una persona solicitante, 200 euros dos y tres personas, 250 euros tres o más personas. Es compatible con otras ayudas en los casos de ingreso mínimo vital, pensión no contributiva, renta mínima de inserción social, eh, ayuda económica familiar de emergencias y becas, eh, alimentación con garantía alimentaria del Plan SIGA. Estas ayudas tienen como beneficiar a las familias afectadas por la consecuencia económica de, del coronavirus, no las cronificadas, eso quiero que quede claro también. La tarjeta será recargable y servirá para la compra de una lista preestablecida pre de productos de alimentación higiene personal de limpieza y no podrá ser modificada por las personas beneficiarias. Eh, eh, el programa tendrá implantación en toda la Andalucía para dotarlo de máxima equidad territorial y su vigencia será temporal en función de la evolución de las circunstancias de la, pan de la pandemia. En un principio, el programa tendrá una duración de cuatro meses con posibilidad de, de alargarse. Nosotros entendemos, yo quiero decirle al a señor roja que nosotros entendemos que la ayuda esta, la junta lo que ha querido es eh, hacer una, un quizá, un, un, un digamos, eh, en el momento de la crisis eh, a raíz del Covid, que muchas familias lo están padeciendo, y, y lo que ha querido es darle una subvención a, a la Cruz Roja um, para colaborar con los servicios sociales comunitarios. Yo entiendo que, eh, que la información real, quien la tiene, son los servicios sociales comunitarios. Yo, mmm, yo no creo que, que tenga que, que ver tanto que la Junta de Andalucía mmm, no se la haya dado a Curroja, porque al final yo quiero recordarle o informarle a, a todos los compañeros de, de, de corporación que Cruz Roja, nosotros estamos en todo momento en contacto y en colaboración constantemente con ellos, a raíz del COVID. Eh, Cruz Roja y Cáritas se pusieron en contacto con nosotros y, y, y porque no podían por el tema de, de la pandemia y, y con el confinamiento nosotros hemos estado atendiendo todas las personas, todos los usuarios nuestros de Servicios Sociales y más los de Cruz Roja y, y Cáritas. Nosotros con Cruz Roja hemos tenido también hace al principio de la pandemia, que empezó en abril, una tarjeta también que ellos lo han, le, han, le habían llegado un dinero y eh, como nosotros mm, teníamos la, los técnicos de servicios sociales, tenemos la información real, nosotros de, mm, a raíz del COVID eh, a, teníamos tres, tres grupos de familias que, que, que teníamos, digamos, cronificados en, en servicios sociales que atendíamos de manera habitual y a raíz del COVID hemos llegado a tener 11 grupos. 11 grupos, Curroja nos pidió ayuda y colaboración sin que tenga que ser la Junta o tenga que ser el gobierno central y nosotros que hemos hecho los, los servicios sociales comunitarios de, de COIN, los trabajadores sociales que han puesto en, en conocimiento y han dado la información necesaria de estos 11 grupos, los trabajadores sociales han hecho ese trabajo, que no tiene por qué ser que la Junta le mande mmm, a, a servicios sociales. Bueno, que, yo entiendo que, que, que no tiene que haber diferencia, que, que nosotros siempre estamos con la colaboración y lo que debemos es colaborar con, con, con quien necesite. Y nosotros hemos estado, los, los técnicos, los trabajadores sociales de servicios sociales, se han puesto... Mira, tanto en... vaya terminando, por favor se ha puesto en contacto con todo, mmm, con ello, con Cruz Roja, y, y, y, y han repartido tarjetas mmm, de 50 y 100 euros a familias, a todas esas familias que teníamos nosotros, y no ha pasado nada y nadie ha dicho nada. Entonces, nosotros vamos a seguir, yo creo, señor Roja, que ya usted viene, o por lo menos esta moción creo que viene tarde, porque ya esto ya se ha puesto en funcionamiento, nosotros ya hemos tenido varias reuniones con eh, Cruz Roja, donde ya los técnicos de servicios sociales tienen todo más o menos controlado, va a, a reformular ello, va a mirar qué familias son las que mm, priorizan esas tarjetas y Curroja va a mandar todas esas mm, servicios le va a mandar toda esa documentación a Curroja y Curroja son los que van a dar esas tarjetas, esos cuatro meses. Y, y eso, en principio, eso es lo que le puedo decir. Yo pienso que ahora mismo ya va tarde esa, esa moción, ya está funcionando y hemos, hemos contratado también eh, trabajadores sociales. Eh, Señora Santos, ya se ha pasado bastante y no me puedo que continúe era, era por tiempo. informarle a ello ahora sigo, si hace falta. Gracias. Bueno, yo creo que ya ha consumido los, los dos turnos. <risa> Señor Rojas y sí, bueno En primer lugar, en relación a, a la premisa que han manifestado algunos portavoces de, de eliminar la palabra retirar sin ningún problema, la moción hablaba de retirar en el sentido de retirar la, la configuración actual que es lo mismo que reformular el sistema, por tanto, sin ningún problema en que se quede con reformular. Y después, en cuanto María, en cuanto que viene tarde, bueno, viene cuando hay pleno. No hubiese gustado traerlo antes, pero realmente el pleno es a fin de mes y es cuando se puede, se puede, se puede plantear. Eh, en tu intervención, en la intervención de la concejala, dice que realmente quien tiene la información real son los servicios comunitarios, y efectivamente así es. Por eso, precisamente, es una de las grandes críticas de este a este a este sistema. Críticas que ya hicimos no solo los políticos, sino incluso de los trabajadores sociales. Ya que son los trabajadores sociales los que tienen toda la información, es decir, todos los que tienen que hacer todo el trabajo de informar y de determinar a qué personas va dirigida esta ayuda, lo lógico sería que se hubiesen aumentado los recursos materiales y humanos de los servicios sociales para que fuera los propios servicios sociales, ya que hacen este trabajo, pues que puedan repartir esta, esta, esta, bueno, pues esta cantidad de dinero para, para las familias necesitadas. Eh, además, ¿por qué? Porque en este caso es Cruz Roja, que vaya por adelantado, que nosotros agradecemos, eh, la labor que realiza Cruz Roja, especialmente en el caso de, de Coín, conocemos muy, muy a mano, no solo ahora la pandemia, sino eh, con manera, de manera habitual la labor que realizan. Bueno, además de con personas necesitadas, con mayores, impartiendo clases, y de hecho, una de las cuestiones que como corporación debemos replantear es las instalaciones que tiene Cruz Roja, que yo creo que la agrupación de voluntarios Cruz Roja de Coín se merecen unas mejores instalaciones de las que dispone actualmente. Pero dejando eso de lado, evidentemente ha dicho que está en contacto permanente con Cruz Roja. Pero es que la crítica está en que, eh, bueno, Cruz Roja, en el caso del municipio de Coín tenemos la fortuna de que se encuentra instalada, pero no en todos los municipios andaluces, incluso en la misma comarca, no en todos los municipios hay agrupaciones de Cruz Roja, por tanto, no va a ser tan fácil el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al servicio que sí se hiciera a través de servicios sociales que sí existen y que sí eh, están presentes en todos los ayuntamientos. Por ello entendemos bueno pues que lo lógico hubiese sido, como decimos, ese, esa, esa gestión por parte de los servicios comunitarios. Amén de que aparte se realizara una convocatoria bueno, pues para la labor que realiza la ONG, pero la, eh, cubrir la alimentación necesaria a la población entendemos que se debe hacer a través de los servicios comunitarios. Nada más. Eh, ¿Alguna intervención más? Yo creo que podemos pasar a la votación, creo, sí. Eh, ¿Pues el señor Piz. En contra. Señor González. por favor. Señora Macías. A favor. Señora Guzmán. Eh, a favor. Señora Jiménez. A favor. Señor Guzmán. Por favor.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 Eh, con un aprovechamiento del mismo, pero siempre que sea sostenible, adecuado y moderado a las circunstancias. Por ello, todas las medidas e iniciativas que se, que se tomen en beneficio del cuidado de, de nuestro entorno serán pues, positivas, como de manera puntual se ha realizado pues, con el actual decreto de, que se ha realizado desde la alcaldía y que posteriormente en un futuro pues, tendremos que tomar otras medidas para el cuidado de nuestro entorno.